Y le doy gracias a Dios por ser afrodescendiente, por mis raíces, por mi color de piel. Y si hay alguna persona que esté interesada, que quiera, quiera aprender salsa, aquí está mi correo electrónico. Mauricio Enrique, América, 2016.com. Y agradezco por esta entrevista y una buena tarde. Gracias.